Hola amiga, ¿cómo están nuevamente con ustedes? Yo que pasó tanto tiempo. Bueno, por suerte que eh, ya pasó la que tiene que pasar. Estoy perfectamente bien. Estoy con ustedes, Inshallah. Bueno, hoy vamos a hacer una masita seca eh, árabe que se llama graide. Eh, me gustó eh, de, de pasarla ahora porque pronto que se si Dios quiere tenemos una fiesta, la fiesta del Abha así eh, todos se pueden hacerla porque esta se, se convida el día de la fiesta del Eid, Inshallah. Entonces ahí eh, lleva muy pocas cosas, tres cosas, cosas. harina, medio kilo, azúcar embalable, eh, 200 gramos y manteca Cla clarificada eh, al, y, y después eh, a temperatura ambiente y, y, y nada más. No se puede hacer con manteca, tiene que hervirla y hacerla de esa manera y algunas almendras eso todo lo que, eh, que lleva bueno vamos a empezar que es fácil de hacerla primeramente agregamos la manteca para batirla porque después al último le voy a dar el secreto como se puede salir bien, bien el Que eh, hay que batir la manteca, bastante, bastante, bastante batirla hasta que se pone blanca, hay que batirla mucho, hasta que uno se da cuenta cuánto ya está lista como para, como una crema, esto se bate así solo patir bien bien hasta que no lo vemos que la manteca ya está blanca el graíble lo único secreto que tiene patir acá ahora vamos a agregar el azúcar vamos a agregar poco a poco y batir bueno se ve la manteca y el azúcar como se quedó blanco esto es el color que que tiene que llevar Y realmente es el color de la graífica también se queda así ese color batir así ya puse todo el azúcar y seguir batiendo. Bueno, le quiero mostrar cómo quedó esa crema. Y ahora vamos a agregar la harina. La harina no hay que amasar, todo lo que nosotros hice ahora, batir el azúcar con la manteca, ahora es al contrario. La harina tengo que echarla poco a poco y unirla. Tomarla así y unirla. Hay que, no hay que amasarla juntarla, juntarla hasta que uno lo ve que no se pega con las manos, no se pega con la, la mesada y todo esto. Así que vamos a poner poco a poco, así, no amasar. Ahí está. Y puede ser también que no lleva toda la, según uno va trabajando y se da cuenta que va a llevar toda la harina o no. Por eso uno lo echa poco a poco. Tamizada la harina. así, voy juntando, juntando bien la harina, uno lo ve así, que media toda se quita así, pero no, ahora cuando empiezo a amasarla con las manos, no amasarla sino unirla, trabajarla a mano, eh, se une y se queda bien, después lleva, cuando está lista, amasada, junta todo, Lleva una hora en el heladero la ponemos en la heladera y la descansamos. Bueno, así seguimos, voy a unirla con la mano arriba de la mesada para poder trabajarla mejor. Así, vamos tomando así con las manos, apretando. De esa manera, cuando uno va a comer el graide, cuando se pone la boca se deshace, se disuelve sola. Bueno, sigo trabajando. Con el calor de las manos, va a formando. Se puede probar así. Si no se abre, no se rompe, no se corta. Se empieza a cortar porque falta manteca, que tiene mucha harina. Y si queda bien, así suelta, así, eh, está, está perfecta ahora, como se trabaja. Ahora eh, no me llevó toda la harina. Porque hay que, hay que ir probando porque hay mante manteca, se puede tomar más hay alguna, por eso hay que hervirla, sacar el agua que tiene para que no se falla la masita. ¿Eh? El, el, el que no sabe cómo se hace la manteca clarificada, ¿eh? entonces. Eh, yo compro la manteca suelta, por kilo y la pongo en una eh, cazarola a fuego no muy alto y me, eh, lo dejo hervir y con una cuchara voy a, eh, dando vueltas así así porque sale como una espuma arriba y esta espuma son agua de la leche que se queda adentro de la manteca. Por eso no sirve que sea manteca directamente hacer esto. Entonces vamos a eh, hervirla y hacerle así. También con un colador lo pueden sacar esa espumita y tirarla y, y va hirviendo hasta que usted se si, si nota el, el, la manteca se queda bien arriba y el agüita que tiene, de, tiene la manteca se queda abajo. Si la dejan ahí, cuando se enfría viene en el heladera, cuando se la cortan así, la manteca bien durita, y se si, si nota el agua que está abajo. Esta agua la tiran y, y la manteca bien durita, como yo la mostré ahora, está lista para trabajar. Ahora yo veo que así falta un poco más de harina. Ahí. Bueno, ahí está lista, despacito. Fui tomando la harina. Así, de esa manera voy a ponerla. El, el, acá me sobró un poquito de harina, no quise poner más porque la vi que estaba bien. Muy poco. Y ahora va a la heladera una hora así ahora lo cierro con un film, lo pongo en la heladera una hora y después mmm, veremos la, el próximo paso hola de nuevo ya sac sacamos la masa de, de, de heladera ya está perfecta y vamos a empezar a trabajar el mármol eh, si están en un lugar eh, de calor, de, de verano, eh, tienen que eh, usar la masa y guardar el resto en el heladera. Lo tapas aquí, lo tapan así y lo guardan en heladera. Mientras tanto que te trabajan este, el mamul de esta manera. Así vamos a empezar con esto, el, el, el, el grande y el chico, esto a gusto de cada uno, que como quiere hacerlo, quiere grande, quiere chico, ahora acá yo como tengo, eh, el ambiente está un poco frío, no hace falta ponerlo en la heladera de puerta así eh, acá en la asadera eh, el que quiere que puede poner papel manteca si no es lo mismo como la masa tiene bastante manteca no así falta yo voy a tratar de hacerla un poco más más grandecita Esta es una forma. Hay otra forma y si, siempre tiene que tratar de que sea flaquita de acá y un poco más gordita de acá porque después acá se de encima para que salga toda la misma altura. Bueno y la otra forma que puede ser un poco más fácil que, que esta yo más o menos calculo así con el tamaño La otra forma es así Y ponemos una almendrita en el medio la dejo aparte porque este la cocino en una asadera distinta porque mmm, por la cocción por ahí este lleva un poco más y así seguimos nos vemos la eh, grave está lista yo ahora la voy a contar terminé de hacerla y la puse en el en el heladera de 15 minutos porque así hay que poner la heladera para que se enfría otra vez la manteca. En el horno medio, eh, temperatura 150. Seguramente cada uno que maneja su horno en su casa a su manera. Eh, acá eh, eh, la pusimos 150. En el estante, en el medio, está prendido arriba y abajo y son 7 a 10 minutos eh, y, y listo ahora cuando yo la saco recién lo saqué no lo puedo tocar porque está blandita todavía con la manteca tenemos que dejarla que se enfríe bastante y después eh, le digo sahten ojala inshaAllah eh, ahora cuando está fría la voy a mostrar en bandeja eh, la presentación que sea linda, que le gustan a todos y espero que, que tengan felicidad, eh, eh, así se lo pueden hacer. Y bueno, la verdad que otra cosa que la quiero decir, que como no se puede hacer muchas cosas, eh, tuvimos que eh, filmar con un celular. Así que no sé si salí bien o salí mal, yo con todo el amor del mundo Quise hacerlo y quise mostrar algo nuevo. Bueno, espero que, que me contestan, me escriben, me, me hagan el like. Ya me estoy olvidando que lo que yo decía. Bueno, eh, bueno hasta la próxima, inshallah.